Hola, hola, chicas y chicos de Taller de Lectura Sanar el alma ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número dos de este taller hermoso que nos hemos decidido, implicado y dedicado a, a hacerlo. Desde hace dos semanas tenemos. Muchas gracias, Mara. Um, estamos haciendo esto. Y bueno, eh, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos nuestro libro sanar el alma. Las chicas que no lo tienen, recuerden que lo pueden adquirir en Gambrot, en Amazon y también de manera digital. Eh, en algunos países es un poco complicado adquirir el libro, pero por por comentarios de otras chicas, por ejemplo, de países donde es complicado sacar pagos por PayPal, me han han hecho esto de pedirle a amigos están fuera de su país, que se los compren digitalmente para que se los manden por correo o así. Así que bueno, todos para bien, hay que encontrar la manera de cómo sí, no el cómo no, y nuestro libro Sanar el alma, en, de versión digi digital está en 22 dólares, la verdad que 22 dólares te los gastas en cualquier cosa, y bueno, que seamos prosperados en todo lo que hacemos para poder adquirir sabiduría y es justo pagar por el libro porque bueno Daniel ya sabemos que se dedica entre otras cosas sagradas a escribir libros desde los últimos dos años por lo menos y hay que hay que pagar la verdad es que ya saben que soy muy sensible en ese aspecto de, de haber un intercambio energético de si recibes algo lo pagas ¿okay? así que algunos pueden empezar a rasgarse las vestiduras, pero tienen que saber, comprender y entender que todo en esta vida tiene un intercambio energético. Si tú no das por lo que recibes, entonces no te puedes con, con, constituir una vasija, ni tampoco puedes tener la semilla de lo que adquieres. Así que bueno, siempre hay un nuevo de como sí. Tengo chicas de... Tenemos chicas de países complicados, no voy a decir nombres, pero ya sabemos los países complicados para el tema de, de las divisas o el manejo de divisas y hacen, ahora cada hora hacen magia para hacer sus movimientos con familiares o amigos que están fuera de su país. Así que siempre hay un modo. Y bueno, podemos adquirir este libro, ya les dije, por Amazon, por Gumroad o por digital. Yo, este me lo regaló una de las chicas preciosas de acá que me lo mandó de Estados Unidos, eh, por Amazon lo compró ella, y fíjense que, este, les quiero decir, este es otro de los libros de Ram Daniel, es este me lo mandó el Ram Daniel, desde Israel, en impreso, muy bonito, y apenas me llegó este otro, hace un par de días, Mujeres Profetas, que también es de la, de los libros de Ram Daniel, este lo pedí por Amazon, y sí me llegó aquí a México, y, y ya me llegó también el de, el arte de soñar el mundo, que está en mi oficina, aquí estamos aquí en, en la oficina de casa, pero tengo otra oficina de la radio, y entonces en la radio ya me llegó la, el libro, me avisaron hoy, y bueno, ya mañana lo no veré, pero bueno, obviamente lo tengo en versión digital, pero a mí me encantan las hojas, o sea, yo no sé cómo voy a hacer para hacer este asunto de mutación a la transición tecnología tecnológica, porque a mí me siguen gustando tanto los libros físicos, así que pueden adquirirlos físicos digital o digitales por Amazon, por Gumroad o directamente conmigo, si de plano no entiendes nada del asunto de la tecnología, que yo tampoco, pero nos ayudamos, vamos ponte en contacto conmigo, ok, te ayudo pa para ver cómo lo adquieres y hacer tu, tu aporte para recibirlo y bueno, muchas gracias a todas las chicas que están acá en vivo, que les sume a sus méritos estar aquí en el en el vivo de este domingo y que puedan dedicar un rato, un tiempo a sanar el alma, a seguir haciendo este este proceso de de observación, ¿no? Porque todo se trata de ver, dicen por ahí en los salmos y en la literatura sagrada le pedimos a Hashem, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tutora ¿no? Y entonces, bueno, ver, todo se trata de ver. Así que vamos a empezar nuestro taller, sanar el alma. Vamos a dejar entrar aquí al suma las chicas que están en, en camino. Admitir todo. Ya estamos. Y bueno, um, antes de empezar con la a leer, eh, si quieren hacer algún comentario sobre la, la, lectura de las, la lectura de la sesión pasada, cómo nos fue. Mire, la verdad no se trata, taller de, taller de lectura, sanar el alma, no se trata de aprenderte la memoria, tampoco se trata de pasar tus ojos por las letras, de lo que sí se trata es de pedirle al eterno creador de los cielos y la tierra que nos dé comprensión comprensión de lo que vamos leyendo para qué para que lo podamos llevar a la acción ya les he dicho muchas veces en otros en otros eh, grupos y, y situaciones que no nos sirven de nada hacer una Wikipedia andante si nada más tenemos las letras la sabiduría y no lo comprendemos y menos lo hacemos así que bueno que sepamos mucho o poco pero que podamos ponerlo en práctica y seguimos dando la bienvenida a las chicas que están añadiendo. Mm. Eh, muchas gracias, chicas. Y bueno, vamos a decir que no es el taller de sanar el alma. El taller sanar el alma no es una cuestión dogmática, religiosa, ni de doctrina, todo eso en referencia externa, sino lo que sí es es información que Rab Daniel nos escribió a partir de la Torah, obviamente, de la cábala y todos estos libros sagrados uh, para que nosotros podamos saber, comprender para hacer en nuestra vida diaria. Así que más allá de de religiones, vamos a hablar de comprensiones, acciones a partir de lo que sabes. Y todo esto te va a llevar y me va a llevar cada día a tener un poco más de autorreferencia, que es verte a ti, o sea, observarte, autoobservarte. Y eso sí o sí o sí o sí te va a ir sacando cada vez, cada vez, cada vez más de este aspecto idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría no es nada más ni nada menos que estar viendo en referencia externa. Todo lo que ves afuera y que piensas que que está afuera para resolver o componer tu vida o tus problemas o cualquier cosa, si lo ves afuera, ya, está, ya estamos viendo mal, estamos viendo chueco, estamos con la percepción distorsionada. Tenemos que aprender a ver como, como el Eterno le dijo a Abraham, Lej Leja, ve a ti, de ver y de ir, ¿no? Ver a ti. Bueno, no vamos a explicar ahora nada del tema de Lej vamos a hablar ahora de Justamente porque no queremos hacer un tema religioso, dogmático, ni paradigmático. Vamos a hablar ahora de la san, sanar el alma y esto que nos escribió Ram Daniel con, con todo su amor y todo su corazón, que se dedica a hacer estas cosas, de sus libros y compartir la sabiduría. Así que antes de empezar con la página 29 que nos quedamos acá, el punto 1 sobre el tema de la libertad, eh, ¿Quién quiere comentar cómo le fue en estas dos semanas con lo que revisamos en la sesión o no? Levanten manita o abran su micro, como quieran. Este, Yo sí me, sí, me, sí me puse a meditar como bastante el tema y más que nada integrar lo que me hizo como más ruido, que es este, la parte de dar, que es todavía más profundo, que toca el tema que dices, este, el, el dar lo que, lo que es del otro, ¿no? cosas que tú tienes, pero no son tuyas porque son del otro, este, el dar por lo que recibes, pagar por aquello que recibes siendo justo y el tema de la justicia, ¿no? Eh, hasta, o sea, qué qué qué tan profundo es ese tema de ser justo. No solamente no solamente con la parte de de dar monetariamente, ¿no? Sino la retribución a todos los niveles como como como persona, como ser humano. Así es. Gracias, Paula. Gracias. Fíjate que eso, eso me recuerda a muchas veces en mi labor como gerente de recursos humanos. Cuando llegan los chicos o las chicas ¿no? a, a mi oficina a quejarse de lo injusto que es, que es, digamos, el proceso, la situación, su jefe, su compañero, la vida, el salario, el tiempo, lo que quieras. ¿no? Entonces llegan y dicen, ay, ingeniera, es que esto es injusto. Y le digo, mira, la verdad es que mejor no vamos a hablar de justicia. Porque cuando hablamos de justicia, todos quedamos debiendo. Y entonces ya le saco su lista, ¿no? De todo lo que yo sé que está incumpliendo. Entonces, eh, hablando de un trabajador, digo, a ver, tu, tu función te contratamos para que hagas esto, esto, esto, esto, esto, esto. Y lo estás haciendo, o sea, de cinco cosas, estás haciendo las cinco, ¿no? no es que nada más es que no estoy haciendo la cuatro porque obvio tenemos una excusa para todo no le digo entonces es justo injusto ves o sea tú no estás cumpliendo para lo que se te contrató y tú piensas que tu compañero o tu jefe o el proceso es injusto le digo la verdad mejor no hay que hablar de justicia y lo mismo lo mismo digo cuando en, no, eso es en el aspecto laboral, ¿no? Pero en el aspecto, digamos, espiritual o de proceso de conciencia, a veces somos tan raros en decir, es que no es justo que me pase eso, ¿no? Hoy hablaba con, con Sarita sobre eso y a veces somos así tan incoherentes y tan, ahí voy a decir la palabra, tan nefastos en decir, es que esto que me está pasando es injusto, ¿no? Y yo digo, ¿de veras? O sea, haz memoria y está, vamos a estar como la ranita esta de los, los, los, este, los dibujitos que ponen de cuando la ranita se acuerda por qué le está pasando eso. Y nosotros, ay, ya me acordé. Entonces, creo que esto de hablar de justicia es tremendo. Eli levantó su mano, creo. O fue Sarita. Sarita, adelante. Sí, exactamente. Hoy hablábamos precisamente de, de esa parte, ¿no? De que a veces nosotros decimos, qué injusto que nos pase eso, ¿no? Cuando en realidad los injustos somos nosotros. Aquí la justicia es lo la tiene a Shen, es el único justo, no hay nadie más. Entonces, en, en cuestión eso de, de que no hay justicia en cuanto a, a veces nos pasan cosas y dicen, si no, va, ah, ¿por qué? Si yo he sido así y así, ¿no? Pero no, o sea en realidad no ponemos conciencia o no observamos en realidad por qué nos pasan las cosas eh, exactamente está, estoy leyendo esta parte de, de, esta, de esta página 29 y, y pues en realidad que, que la justicia solo viene de, de Hashem de nadie, de nadie más eh, a veces este, solemos ser así como, como de que Ay, este, si esto pasó es porque, porque esa persona fue injusta conmigo. No, realmente no es así. Realmente, como le decía hoy precisamente a, a, a, a mi cuñiz, que, que seguimos siendo este ahí presos del farabón. Solo eso quería decir. Gracias, Gracias Anita. Gracias, Anita. Sí, estábamos hoy hablando sobre esto, de cómo a veces nos hacemos, nos ponemos nuestra mascarita sagrada, ¿no? Por eso les digo que este no son es talleres de religiosidad ni de dogma, sino de vida de verdad. Que te pones tu mascarita sagrada y pones tu cara de mustio, dijera mi madre, ¿no? Y decir, ay, sí, aleluya, osana, sana gloria a Dios. Y de veras, de veras, en el sana gloria a Dios, o nada más es puro show, o es puro lo que me enseñaron, o es puro lo que estoy repitiendo como périco de generación en generación. Porque en realidad, en lo profundo, profundo, profundo de ti, no está esa luz, no está esa vida, no está esa pasión, esa cuestión para vivir las cosas que, que vamos aprendiendo, ¿no? Por eso les digo que no, a mí, a mí esto de las Wikipedias andantes me aburren, me súper aburre Las personas que saben un montón y que no viven lo que saben es la cosa más aburrida. Y justamente esa es una de las partes que, para las cuales estamos haciendo el taller. El taller es de hacer. El taller no es, un, no es un club de lectura en donde vamos a estar leyendo y ya está. Sino taller significa que vamos a estar haciendo respecto a lo que vamos comprendiendo por la por ayuda de Hashem y lo que vamos haciendo en nuestra vida diaria, ¿no? Así que hablar de la justicia es la verdad requeriría como que mil libros para el tema de la justicia. Muchas gracias eh, Paula por mencionar el tema y hablando de la justicia respecto a lo que recibes. Um, pues rap Daniel se dedica a hacer videos, se dedica a hacer libros, se dedica a hacer un montón de cosas para compartir sabiduría sagrada y que pueda iluminar el mundo. Y entonces dentro de este aspecto también es justo que él reciba su su panasazo, sustento por medio de lo que hace, ¿no? El Eterno lo puso para hacer eso, y nosotros como beneficiarios de las obras de Rap Daniel, pues lo menos que hacemos, lo, que, lo menos que podemos hacer es, número uno, comprar el libro, y número dos, como ya lo tienen en las indicaciones de nuestro grupo de Telegram, poder enviarse de acá eh, de aportes voluntarios por las sesiones que hacemos a favor de a favor de, de las almas de nosotros pero la, de la sedaca se pasa a a Ram Daniel General así que bueno interesante eh, hablando de esto hace tiempo hace días ¿no? o semanas estaba hablando con la, con algunas de las chicas y estábamos hablando cómo va la estructura de del tema de la justicia no sin entrar en profundidades el tema del dar, el tema de la CDK, el tema de los aportes. La CDK eh, viene, está relacionada con una raíz de sadic que tiene que ver con justo. Y solo un justo hace justicia. Así que es, no puedes hacer justicia si no eres justo. Entonces, ¿de dónde viene el ser justo? El ser justo lo vas adquiriendo, lo vamos adquiriendo a partir, obviamente, del estudio, de la plegaria, de la comprensión y de la acción espero ser suficientemente clara y así que no podemos esperar que una persona que no tiene todo eso pueda tener la conciencia de lo importante que es dar el aporte para en este caso del taller para el rap Daniel o tener la voluntad de comprar el libro Espero ser clara. Adelante, Naye. Abre tu micro. Hola. Oye, fíjate que yo, este, de estar leyendo esto, creo que tienes razón, que no solamente es como lo de Wikipedias Wikipedia andantes, porque creo que todo lo que lees siempre eres como pasado por fuego, ¿no? Para ver si es cierto que eres muy chicho con lo que aprendes, con lo que lees. Bueno, creo que a mí así me pasa regularmente y por eso a veces me atoro de repente en los libros porque leo algo y digo si sí, me quedó bien clarito, pero ya luego viene el examen en la vida real y bus, ahí es donde te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Yo eh, esta semana la verdad es que sí andaba bien desconectada porque me pasaron un buen de cosas eh, que... Siendo honesta, cuando, cuando las viví, me sentí enojada, frustrada y de todo tipo, pero intentaba observar desde afuera, o sea, con todo y el coraje y a lo mejor la rabieta que pude haber hecho por lo vivido, intentaba observar desde afuera, porque al principio pues te enojas, ¿no? Porque al final estás en un camino en el que estás sanando, estás aprendiendo, puedes ver desde otros ángulos, pero... Pero cuando me calmé y me acordaba mucho cuando dices que todo te informa y trataba de ver desde afuera, como que pude tener un razonamiento más lógico. Tratar de ver todos los ángulos y, y desde las personas involucradas y como que pude tal vez entender y dejar que las cosas pasaran y, y dije ok, ok, porque al final en algún punto de mi vida tal vez yo fui lo que ahora estoy viendo, ¿no? O sea, y tal vez eh, me lo merecía, o sea, ¿se escucha bien feo? dije, tal vez me lo merecía, o sea, tal vez realmente fue algo que yo se lo hice a una persona y, y, y, y que me fui a rascar al pasado y dije, sí, yo se lo hice a una persona y ahora tomada eso se siente, ¿no? Y se siente muy feo estar de lado del que, de al que le hacen, o sea, no está chido, ¿no? Entonces, sí, como que he estado en esa introspección toda esta semana, incluso hasta me he sentido mal porque dije, puta, creo que tengo mucho, ¿qué? Mucha, mucho que arrepentirme, mucho que, que observar, ¿no? Porque no es fácil, o sea, sí se escucha muy bonito aprender y estoy en un curso, y decir, estoy en... En este curso estoy estudiando este libro y todo. Sí, muy bonito, pero a la hora de que, de que lo vives, ándale. O sea, ahí ves de qué estás hecho. Y la neta, pues sí te das cuenta que todavía hay mucha mierda por ahí atascada. Y pues para eso estamos aquí, ¿no? Entonces ese es mi aporte. Gracias, Naye, gracias. Sí, fíjate que... Una infidencia de cuando el rap Daniel estaba escribiendo Sanar el alma. Justamente a veces me comentaba de escribir sobre tal tema, ¿no? Una cuestión así pequeñita y obviamente no me encantaba todos los detalles, pero dice y estoy ahora viviéndolo, o sea, digamos corporizando lo que escribí. Entonces en realidad cuando te pones de verdad, de verdad con la intención de... Sanar el alma, aviso que no es miel sobre hojuelas, no es miel sobre hojuelas, y sí es una labor de autoobservación, de que bueno, nos gusta, no, la verdad, híjole, es así como, ay, ah, ya sé por qué, no, es como que el que dice, señor, señor, por qué me pasa esto a mí, te pones a observar y dices, ay, ya me acordé, ay, ya me acordé por qué, no. Pero bueno, nos encanta, les digo que nos encanta andar este, con nuestra pose de mascarita sagrada y la verdad es que este taller no es para eso. Ese taller es para verte de verdad quién eres y en esas capas ir observando para iluminar esa oscuridad y sanar nuestra alma. Y aquí no estamos juzgando a nadie. El eterno nos libre de eso, sino tenemos que entrar en un proceso de empatía respecto al proceso del otro. Así que, bueno, muchas gracias a todas las chicas que están acá y las que están entrando. Muchas gracias, Eli. Adelante, abre tu micro y tu cámara. Si puedes, sí, dame más micro y de <risa> <risa> ok. Digo, dado que ya se está grabando, este prefiero que. <risa> O sea, sí. Bien, adelante. Y mira ahorita que estamos eh, platicando esto de la justicia y se me cruzan varias ideas a la vez voy a tratar de ordenarlas pero es que en realidad la justicia que viene de Hashem es perfecta solamente decimos que es injusto cuando no me conviene pero en realidad es justo o sea si me pasó eso es, está, siempre va a ser justicia no hay injusticias como tú decías, si no estudias, si no lees, pues ¿cómo quieres tener comprensión y sabiduría? Entonces, este, te dan justo lo que, para lo que estás laborando lo que estás mereciendo, <risa> lo que estás haciendo, pues eso te llega, ¿no? Entonces, hace días yo estaba así todavía ahí, pues, este, abriándome con lo de, ¿por qué no he podido cerrar el ciclo de, de, del, del despacho? ¿Por qué no estoy haciendo estas cosas? Pero haciéndome memoria, dije yo, a ver, cuando te dieron la oportunidad que llegaste a un nivel de poderte ir, no lo hiciste y postergaste. Y ahora te quejas porque tu compañero quizás ya no está ahí, este, él ya está haciendo otras cosas y tú sigues allá atorada. Pero cuando te abrieron la puerta, no hiciste uso de ese libre albedrío. <risa> Pero, o sea, o lo hiciste o lo hice ¿no? en su momento. Pero bueno, ¿a qué voy? En que eh, decía yo, cray, eh, a veces tomamos también decisiones alejadas de la luz, no las, no las premeditamos, no, no las sentimos, como tú decías en la charla con esta con Ruth Cerezo, que también esa, esa charla me, me, me hizo unos zotes Entonces decía, Siempre las tomamos desde un punto de vista emocional y no más bien neutral, ahí, y, y plantearte hacia dónde vas. Entonces, son muchas cosas que hay que observar, que hay que este, estar siempre revisando, porque Dios no para, ¿no? O sea, Dios siempre está ahí, pues, con el ojo sobre nosotros, y pues ahora sí que, pues. Este, pues sí, muy chido lo que pensabas, pero pues yo vi que andabas haciendo otra cosa, entonces pues dije, ah, pues te quieres quedar, órale, ahí te va. Entonces, creo yo que la, pues la justicia es la que viene de Dios, es, es perfecta siempre en todo momento. Lo que pasa es que cuando la vemos, cuando andamos en un polo, pues para unos va a ser injusto y para otros, ay, qué bueno, ¿no? Pero pues no, realmente no tiene polos es lo que es dijiste tú siembras un mango pues vas a tener mangos siembras una semilla pues de sandías pues vas a tener sandías o qué esperabas no tanto para lo bueno entre comillas como para lo malo así es eli muchas gracias eli por compartir y marce levantó manita adelante marce muchas gracias a las chicas que están entrando ¿Me oyes? Sí. Ah, bueno. ¿Porte claro? Muy bien. <risa> Hola, pues yo también quería, bueno, como, como compartir, pero parte de lo que, como completar un poco de lo que vimos en la para allá y escuchando a las chicas, creo que es, y lo que tú dijiste de, de trabajar en uno o, traba, o estudiar o todo esto, decías, no es miel sobre hojuelas, ¿no? Y es que uno cree que cuando empiezas a trabajar en estos temas, o en cualquier tema, pues, pero... A, en, de cualquier forma, para trabajar sobre uno mismo, o para evolucionar uno mismo, uno espera que ya todo sea este bonito. ¿no? Y me acuerdo mucho que decía Silvia, en alguna de las, de los talleres, decía, es que no, o en, o en el chat decía ella, no todo lo... no todo lo bueno, se, se, no, no, no, no, lo, lo que está bien se ve bonito, se ve bueno. Pero a mí lo que creo que me ha ayudado mucho, o sea, en, en, la, en estos últimos, pues ya el año, un poco más del año que estoy en estos menesteres contigo, <ríe> me ha ayudado mucho esta frase de todo es para bien, me ha ayudado mucho, eh, también muy poderoso el ¿y qué espera Dios? ¿qué está esperando con esto Dios de mí? Y si lo uno con lo que es el libro del, del RAF, ahorita, eh, es un autoconocimiento desde en dónde estoy parada y cuántas veces hago el mismo ciclo, ¿no? O sea, empezando en, en Adán. No sé si he llegado a Moshe una vez, pero, pero a lo mejor sí, o sea, como, como en escaloncitos. En esta primera etapa de evolución llegué a, a, a un pequeño Moshe, digamos, ¿no? Y entonces vuelvo a empezar para escalar al siguiente nivel, vuelvo a entrar en una Adam y así sucesivamente. o sea siento que eso me ayuda porque a veces cuando entramos en, en ciertos procesos o en ciertos ciclos de, o de brincar hacia otro nuevo nivel, creo que lo, bueno, a mí me pasa y quizás a las chicas también, nos preguntamos, no, pues, ¿tanto estudio para qué? <ríe> Tanta terapia y tanto, ¿no? Y es que no es el mismo, o sea, no estamos, en bueno, yo al menos así me siento, no estoy en el mismo nivel que hace, de, dependiendo de en qué etapa de mi vida, entonces, me, el Sanar el Alma, o sea, el libro de Sanar el Alma tal cual, me ayuda a recordarme eso, o sea, que cada, o sea, ¿en qué, o sea hoy esto me siento ya muy Moshe, no, pero pues si voy a entrar en una nueva etapa, entonces estoy en la DAM, entonces, darme cuenta de eso, no, darme cuenta de que hoy, pues estoy en pañales, en, en esta nueva etapa, y que va a ser todo un aprendizaje. Y esa es la vida, o sea, la vida es eso, o sea, es. Va subiendo, va subiendo, y yo nunca no creo, bueno, eso es. Lo siento, es que de repente se me va el internet. Sí, adelante. Sí, quedo congelada. Sí, ¿ya, ¿ya me escuchan? Ya, ya adelante. Entonces, yo, no, yo siempre pienso que no hay un retroceso, o sea, que siempre es un avance, o sea, a lo mejor sentimos un retroceso porque la expectativa es que como ya he aprendido tantas cosas y ya he hecho tanto estudio, ya no debería de dolerme, ya no debería, pues es que entonces ya no debería estar aquí si ya estoy, soy tan chicha, ¿no? O sea, si ya estoy tan en ese, en ese nivel de iluminación, pues, güey, ¿para qué estoy aquí? Entonces... Creo que es, es eso, o sí, sea, y, el, y, y el, yo creo que para mí Sanar el alma va a ser un libro de cabecera, de, de, dependiendo en qué etapa estás, o así sea, sí, sí, siento la verdad que te regresa te ubicas, sí, y a ver, ubícate en dónde estás y, y cómo cada etapa es preciosa, porque tiene sus retos y también tiene sus aprendizajes, y eso es lo que cada quien nos, nos hace crecer, entonces, este, justo cuando hablabas ahorita... Estabas preguntando qué, qué fue el aprendizaje y también hablando de la justicia. Parte de lo que eh, en estos días, digamos, se hizo y se deshizo, creo que también tiene que ver con justicia. Y digo, pues todo está bien. O sea, no pues ahorita como tratando de ligar ideas. Digo, es que, este como decía, creo que él y ahorita, todo es justo todo es justo y, y pues al final todo es para mí y que me está informando que me, me está informando esta situación y también es qué quiere hacer de mí en este momento, o sea qué es lo que necesita, yo que necesito este hacer, que me, me está requiriendo y pues a ver qué tal, a ver que no sé la respuesta pero ya la sabré <risa> ahí vamos, fíjate que me encanta esto de que dijiste sobre cómo vamos en el proceso de los escalones, ¿no? Y siempre que vas a, a hacer un salto en, un, en tu proceso evolutivo del alma, hay como un punto de, como un punto de, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque te digo, o sea, yo soy anti Wikipedia, soy como, es como la paradoja. Me encanta estudiar, pero prefiero comprender lo que estudio y hacerlo. No, no resueno con... Con tipo, te aprendes todo en memoria, ajá, ahí, y luego, ¿no? Entonces, um, está muy bien esto, me recordó como la las, las sefirah, ¿no? Las sefirot, ¿no? Que dentro de una están todas, y así lo mismo los, los arquetipos de, desde Adam hasta Moshe, hay como un, un Adán con todos adentro, y así, con todos adentro, y así, entonces, Sí, siempre vamos como, o sea, si crees que ya eres producto terminado, ya prepárate para el ataúd, ¿no? Porque, pues ya para qué. Pero no, en realidad, lo mejor del tema es que es un sendero. Justamente, Rav Rani está escribiendo un libro que se llama En la Senda del Zohar, ¿no? Y entonces es un, es un, no estoy hablando del libro, estoy hablando de la vida, es el sendero, ¿no? No es como que a dónde voy a llegar sino quién estoy siendo mientras ando, quién estoy siendo mientras ando. Y hay una cosa en lo que crees que eres o quién crees que eres y quién realmente eres. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Porque principalmente quien sabe, las personas que saben quién realmente eres son las personas de tu familia, las personas que viven contigo. Las que ven que te pones histérica de que te hablan dos veces y todo no, no me habla eso ¿no? Entonces, eso, eso, eso que accionas y reaccionas, en realidad es lo que eres. Y cuando estamos en este proceso de autorreconocimiento, si nos podemos dar cuenta, nos ha pasado con alguna de las chicas que comentan también de que ya te das cuenta que no reaccionas, no eres tan reactiva a las circunstancias, incluso tus tus eh, compañeros de casa, de familia, etcétera, se te quedan viendo con cara de y por qué, no puso, por qué no se puso rara, ¿no? O por qué no reaccionó. Es que esa es una de las cuestiones que, como tips, que cuando ya no reaccionas a la situación, estás entrando en la comprensión, porque vu vuelves a este punto de todo es para bien. Primero, el Eterno, si lo, cree, lo quiere, todo es para bien, y qué quiere el eterno de mí con esto, ¿no? Así que ahí vamos. Muchas o sea, gracias, Marcel. Y ahora creo que sí vamos a empezar ya a leer. Nayeli, eh, si puedes abrir el libro Sanar el alma, página 29, donde empezamos con el punto número uno de la libertad. Aquí tenemos nuestro libro precioso. Voy, voy, voy. ¿29? Página 29 espérame, ya lo tenía en la mano y se me cerró, aguántame bueno, lo encuentro Naye, les recuerdo que lo pueden adquirir en Amazon, ya sea digital o impreso lo pueden adquirir también por Gumroad. y si de plano se super complica la existencia, me preguntas ¿cómo le hagas para que te lo mande de manera digital? y hagas tu aporte por PayPal directamente a Raptan el General, adelante Naye Sí, ya. ¿Qué punto es, dices? Página 29, número 1 de la libertad. 29. Ay, güey, güey, ya está. Mm, punto 1 de la libertad. Es que viene uno donde dice, consciente, ¿sí? imagina el poder... A ver, dice, uno punto de la libertad. El creador ya sabía lo que iba a ocurrir, estaba planificado. Mm. ¿Cuál libro estás leyendo, Naye? Sanó del alma, sí, sanó el alma, pero no encuentro eso que dices. Bueno, ¿quién encuentra Eli? Yo no tengo, está en el 29, eso. Página 29, yo lo estoy viendo, aquí, aquí en el libro Dice, ¿dónde dice desde la, san, la sanación de maravilla, recordé? del profeta. No, no los, la, la, está en la, la 31. 31. Ah, es el 31. entonces es 31, ya, ya entró, ya 31. encontré. De la libertad. Dice, el creador sí. ya sabía lo que iba a ocurrir. Estaba planificado en su sabiduría sagrada, que la criatura que iba a crear tenía que tener un atisbo del jardín de Edén que añorar y anhelar para siempre y desde el inicio mismo del pan, el hombre debió descender a los niveles máximos de condensación donde todo es múltiple y la mayoría es opaco y no se entiende con claridad para dar expresión a la divinidad impresa en sí que fue insuflada en sus narinas en un mundo en que la divinidad está oculta Adán fue creado con el cometido de tornar divino aquello de lo que la divinidad se oculta el creador sabe que el pecado y la caída son imprescindibles que integran el libreto que más eficazmente producirá el efecto buscado que se convertirá a su vez en paradigma para siempre para toda la historia de la humanidad. Y entonces surge la pregunta del libre albedrío. ¿Fue libre Adam al recordar el proceso que recorrió al caer en falta y recibir todos los cambios que advinieron a su vida sin más? La libertad, el libre albedrío, no solo no es incompatible con la omnipresencia y la omnisciencia que atribuimos a Dios uno, sino que es a su respecto forma que viste y se alimenta de la sustancia. La libertad crece en función de la presencia, del peso que uno ejerce sobre la realidad de su capacidad de influencia y de la conciencia de conocimiento de la sabiduría Sofia que te dota de las herramientas que usar y los límites que cuidar hasta tu máximo nivel de libertad omnisciencia y omnipresencia son por tanto horizontes de máximo nivel de libertad este es un buen modo de explicar el selem semblanza y el temud apariencia divinas con que fue creado el primer hombre en el génesis profundizaremos en esto dos conceptos en el capítulo la creación de adam la importancia divina y la forma de lo armónico y perfecto para hacerme caminos de shalom adam perdió el tiempo y por ello es invadido a conquistar el espacio es lo que nos hace parecidos al creador y deudores extra de divinidad desde su abstracción a la acción ser libre implica ser como dioses que wow que padre al decir que la serpiente, al decir de la serpiente, conocedores del bien y del mal, que por consiguiente elegimos entre ellos a conciencia, con responsabilidad plena. Así, claro que hay libertad, libertad perfecta, casi, casi divina. ¿Le sigo al dos o hasta ahí? Hasta ahí, gracias, Valle. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Está muy bueno eso de la libertad, que te hace ser casi casi un dios. Pero imagínate llegar a esos niveles. Sí. ¿Quién quiere comentar? Acuérdense que esta ayer, aquí no vamos a hacer el examen de quién lo dijo bien, que lo hizo mal, es que, qué mal comprensión. La verdad es que hasta donde nos alcanza, y todos para bien. Eli. Sí, este, pues, está medio abstracto, y de por qué, eh, como dicen ayer, llegar a esos niveles de libertad, ¿desde dónde la estás ejerciendo? Porque yo creo que la libertad también es estar fuera de ego, ¿no? Porque a veces creemos que elegimos, pero desde un punto de vista muy egoico. Eh, y, y bueno, pues aquí me recuerdo otra vez a, las, a la segunda ley de Newton, ¿no? A cada acción una reacción. Otra vez volvemos al tema de la justicia, pero yo creo que cuando ya llegamos a ese punto neutral del que hablabas otra vez, con, y otra vez pobre de Ruth, de ya la trajo otra vez en Jaque, este, cuando llegas a ese punto neutral, entonces yo creo que tus elecciones tienden a ser más sabias, no tienden a ser, pues sí, lo más parecido al creador y pero sí, sí hay que chambearle mucho. <risas> sí hay que trabajarle. Sí, porque sí, ya llegar a esos niveles, eh, yo creo que sí es toda una armonía así perfecta, perfecta. Y ya todo lo ves neutral, no estás viendo si esto va a ser bien o va a ser para mal. O sea, ahí es cuando tienes la absoluta certeza, ¿no? Ya ni le piensas, o sea, ya actúas en automático porque sabes que el fruto que vas a dar. Pues va a ser, eh, pues va a ser bajo las virtudes, ¿no? Una de, de las virtudes del árbol. Justo desde el corazón. Gracias, gracias a todo, todo va a ser, todo, todo. Oye, te fíjate que hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que habla acerca de que cuando es creado el hombre, que habla acerca de que dice que debía descender a los niveles máximos de condensación y donde dice que, que todo o la mayoría es opaco y que no lo puedes entender con claridad. Pero que esto mismo, a su vez de que no es opaco y no lo puedes entender con claridad, hace que, que, pueda, que sea para que se pueda expresar la divinidad. ¿No? a ¿Eso es lo que entendí o estoy mal? Porque en este Todos mundo... Me no me me siendo, <risa> ajá, por lo que yo entiendo es que está diciendo que... Eh, lo hace porque pues en este mundo nadie puede ver esa divinidad porque está oculta, entonces eso también como que me saltó, es decir, que entiendo que entonces todo lo lo feo que pueda haber o lo que puedas vivir, es bueno para que puedas ver lo chido que hay, no entiendo, o sea, ahí como que, no sé. gracias Maya. Entonces, ahora bien, vamos al tema con, vamos a retomar un poquito sobre lo que decía Eli. Y también lo que dice Naya sobre el aspecto de la libertad. La libertad sirva para recomendar exhaustivamente el libro de Esaviel de Daniel Hinnerman. Aquí habla exactamente sobre la, sobre la escalera para alcanzar la libertad. Que empezó cuando el primer escalón, hablando de los escalones que hablaban, este, Naye, cuando sale de, cuando el Eterno saca a los hebreos de Egipto, ¿no? Lo saca justamente porque estaban en un grado de impureza ya casi para llegar a lo, al último grado de impureza que era imposible sacarlos de ahí, al grado 50 y entonces llega con mano fuerte para sacarlos y por qué, por qué este grado de esclavitud donde estaban los hebreos en los que justamente sus amos, ¿no? en este caso Faraón, pues les decía lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, les decía el espacio donde tenían que vivir o no vivir, lo que tenían que comer o no comer, lo tenían que vestir o no vestir, y estaban, estaban este, tenían que estar disponibles 24 horas, 365 días al año para lo que se le ocurriera a Faraón, ¿no? Entonces, este grado de, de este grado de esclavitud sacó el Eterno al pueblo de Hebreo y resulta que también de ese grado de esclavitud nos, nos saca a nosotros y vamos también por etapas, ¿no? vamos también por etapas, porque hablaba ahí con Sarita, decimos, ay, pues tengo un Egipto así, que es un Israel, una estrechez, un Egipto en el que no te quieres salir porque no te dan ganas, decía Sara, porque pues no, no quiero, o sea, hay situaciones en las que tú sabes que hay que hacer otra cosa, pero tú no, o sea, empieza esta parte egoica, como decía Eli, de ay, ¿por qué? ¿no? ¿por qué yo tengo que ceder y no ceder a la otra persona? Entonces, es tremendo, ¿no? Y la, la, una de las partes tremendas del libro de Sariel es cómo no sabemos gestionar la libertad, o sea, no sabemos. Y eso se ve muy claro cuando los niños, o sea, los niños chiquitos de dos, tres años, son tan felices con que la mamá decida todo, ¿no? La mamá decide qué que va a vestir, qué va a comer, o sea, todo, todo, todo decide. Y adquirir libertad trae responsabilidad. Eso me recordó una peli de Spider-Man. <ríe> todo gran poder tiene una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, la responsabilidad que te da la libertad, de pronto, es más cómodo ser esclavo. Suena tremendo, ¿no? Y luego queremos andar por la vida diciendo que somos libres y no sé qué, y todo eso, todo, todo lindo, pero ajá, ¿en serio? A veces estás en, en tu cómoda esclavitud. Así que bueno, vamos a recomendar este libro o otro libro. Acuérdense que uno va con otro y otro y otro. Es Ariel, de Ram Daniel Generman, Que habla un poquititito sobre esto aquí en Sanar el alma. Y, y como habla, decían allí cómo Bajó Adán a unos niveles más opacos, pues obvio porque en los niveles donde no, donde Adán estaba en la plenitud y en la luz con el Eterno, todo era claro y se veía súper bien. No vamos a hablar de Bereshit ahora, pero Rab Daniel está escribiéndonos el libro de, de, en la senda del Zohar, explicándonos paso por paso todo eso. Acuérdense que, para los que saben, acuérdense que el punto de la caída no fue tanto el tema de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino el momento de comerlo y que no tenía que comerlo solo, tenía que comerlo junto con el árbol de la vida. Eso lo hemos visto en algunas otras situaciones No vamos a hablar de eso porque Taller de Sanar el Alma hay personas que no están mucho relacionadas con los temas y no quiero meterlos en más enredos. no ah, Maga, dime. Listo. Eh, a mí me, bueno, eh, la parte de que seríamos como dioses, ¿no? De distinguir entre el bien y el mal. A veces a mí me pasa como el, en el tema de la justicia, ¿no? Que yo pienso, ay no, sí soy justa, porque aprendí el, el, el término de justicia tal vez en casa, y pues obviamente el término de justicia aplica para cada quien de diferente manera, ¿no? Por ese sistema de creencias, tus valores, eh, con quién creciste, ¿no? Y a veces a mí me pasa ahorita justamente en este párrafo de, de aplicar el bien y el mal. De pronto para mí lo que es bien, a mí la verdad sí me da cosa, ¿no? Digo, ay, si de pronto para para, para Shem no, eso no es bien. O sea, sí, no no sé si me da a entender, ¿no? De que a mí me, me está pasando eso. Que digo, en mi sistema de creencias, yo sé distinguir entre el bien y el mal, ¿no? En ese papel de la dualidad, pero ya con, con todos estos temas que estamos abarcando, eh, ya estoy empezando a, a leer la Torah, por fin la, la, la pude comprar, y pues no, está, está tremendo esto. O sea, a veces yo digo, ¿Qué? o sea, ya me hace dudar de que realmente si lo que pienso que está bien, de pronto ya no, porque ya empiezas a leer, a, a saber, a conocer. Y como que pones un stop, ¿no? En tu vida de, de que, ay, antes de decir, de hacer cualquier cosa, ya, ya le meto más, como que más mente a esto de que chispas. Sí, no, bien, es ¿Estás diciendo algo maravilloso, poderoso, extraordinario? Gracias, gracias, gracias. A ver. Um, saber el tema de si está bien o está mal, ¿no? Estamos en un mundo dual, el Eterno le plació este, crear el mundo de, esta, este mundo de esta manera el camino de la donación, el camino de la maldición, el bien y el mal, lo alto lo bajo, lo largo, lo ancho para que podamos nosotros tan, tan, tan, tan, tan discernir ¡Tarán! discernir discernir qué es bien, bien y que es mal bien, porque al final de cuentas todos para bien, ahí te va, fíjate, ahí está la puerta secreta, Torah, Torah, hablaba con Salita también sobre esto y una persona que no tiene Torah, que no tiene Torah, no tiene el código de la Torah, no Va a ser un discernimiento conforme realmente a las leyes de lo alto. Hay personas que incluso, por ejemplo, me han dicho, es que yo quiero estudiar Kabbalah y no sé qué. todo así todo sofisticado, todo místico y guau, súper guau, maravilloso. Y le digo, ajá, ¿y, esto, ¿y sabes algo de Torah? No, no, eso no. No, no, no, espérate. Es que si no sabes Torah, si no lees el ABC y así en literal modo kinder uno... ¿Cómo pretendes irte a, a, a, digamos, a comprender o a estudiar cosas hiper profundas, no? O sea, como decían por ahí, si no, si no tienes tientitos y apenas estás tomando tu lechita, ya quieres tu, tu, este, tu ripay y todo así para los que no son ve veganos, no? O sea, no espérate por partes y en realidad es en serio y es tremendo. Lo que te vas a decir, la guía de los pasos, la guía por la cual andarán, por eso el Eterno le dijo a Moshe y estas palabras le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas sus generaciones y las escribirás en los marcos de tus puertas y hablarás de ellas con dónde es en el camino. O sea, bueno, ya no sabemos eso, ¿no? Pero no, resulta que no estudias, que piensas, es que la verdad es tremendo, hay personas que piensan que por osmosis le va a entrar así como eso de que, ay me lo reveló el Señor, a ver, espérate, nada que el Señor ni nada te anda revelando, nada, estudia, estudia para que entonces sí, el eterno creador tenga, hay desgracia delante de él y entonces puedas habitar la comprensión, pero estudia, comprende, haces, estudia, comprende, haces. Y en poquito, o sea, no te digo, no es una Wikipedia. Esto poquito, comprender, hacer. Esto poquito, comprender, hacer. Pero este aspecto que decía Marga sobre el tema de, ¿y cómo voy a saber si lo que yo estoy calificando como bien es bien, bien? O es un bien que yo me imaginé, ¿no? O que muchas veces me conviene. O que tengo de mi sistema de creencias, valores, paradigmas y cultura. Aquí está, como decimos en México, aquí está el tumbaburros. Ahí está. Si no está en Torá, y como lo ven ve Torah, Torá, así es. O sea, te guste o no. Te guste o no. Porque obviamente, ah, ¡híjole! Hay páginas que yo dijera, ¡ay, no, no se lo podemos arrancar! <risa> no habrá manera de que nos saltemos esa no, no hay manera que nos saltemos esa, ¿por qué? porque la Torah es el modelo el código de cómo está creado este mundo, el Eterno lo creó en ese código, entonces si no estudias, ¿cómo quieres te, ¿cómo quieres tener vida? ¿no? sin a Torah? ¿dices ahorita? sí, claro, porque a veces tenemos un gran problema, que hacemos de la Torah? ¿hacemos de la de la Biblia, de los primeros cinco libros de la Biblia, hebrea. Eh, un, una religión, una, un dogma, ¿no? Que, que está en nuestra mente, pero no está en nuestra vida. Y el taller Sanar el alma, ya me va a poner toda eufórica, el taller Sanar el alma es, se trata de eso: de que vamos adquiriendo Torah en la mente, la comprendemos y entonces se convierte en vida. ¿Qué pasa cuando de verdad, de verdad, de verdad, haces carne en ti algo que comprendes? Se convierte en una, que hemos hablado en alguna otra ocasión sobre esto, se convierte en una verdad para ti, una verdad que amas. Y una persona que ama esa verdad, sí o sí o sí o sí, va a vivir en eso, va a vivir en la verdad, va a vivir en esa verdad que ama. Entonces... El pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, hay que estudiar, ya les dije, no es por osmosis, no es por revelaciones de no sé qué. O sea, el Eterno le hablaban los profetas y todo, pero los profetas estaban metidos en Teshuvá, en tefilán, en seracán. no andaban ahí perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿no? Entonces, aplícate, implícate, adquiere los libros, lee la Torah, vamos paso a paso, ¿ok? Y todo, todo paso es un milagro. Gracias, ahí, mira, aquí está. ¡Ey, qué bonitas! ¡Chócaras! Sí. las <risa> la ¡Qué bonita, qué bonito! ¡Baru Hashem, sí. Hashem. Hashem, Pues que le Eterno nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento para que nos entre un poco, ¿no? Y sí. vayamos. Y no, aceptación, aire. <risa> Y hacer mi resignación, hermana Eli, como decíamos <risa> en otros y tiempos. Porque decías, hay cosas que digo yo, ay, este, como que no voy a dar vuelta a la página, pero pues no, lo tienes que cumplir porque si no, después no te quejes de la injusticia. Ay, ya sé, ya sé. Y entonces cuando, cuando el Eterno dice ahí, y ser como dioses, ser libres implica ser como dioses, es decir, conocedores del bien y del mal. La palabra clave ahí es poder discernir, discernimiento. Eso no, no se adquiere en dos minutos. Hay que ir estudiando, comprendiendo, haciendo. Estudiando, comprendiendo, haciendo. Y, y fíjate que también le dijo a... Estaba leyendo la, la parte donde donde el Eterno le dice a Moshe, o Aarón, no recuerdo cuál, pero creo que a Moshe le dijo, y tú serás Dios delante de, de Faraón. O sea, ¿serás qué? Que, que puedes discernir, que tendrá un conocimiento y una, un entendimiento de lo que hay que hacer en ese momento, cuando trataba de ir a sacarlos de Egipto y todo eso, ¿no? Lo leímos en la Parashá, no me acuerdo cuál, pero hace poco sobre esto que que tiene que, o sea, un, un Moshe, bueno, ¿qué te digo? Un Moshe tremendo, ¿no? Tenía esa capacidad de discernimiento. Entonces, bueno, seguimos con ya me di cuenta que Amazon imprime desfasada las páginas. A mí en la 29 y en la digital dice 31. Y vamos a seguir a donde dice de la sabiduría. A ver, ¿qué página tienen ustedes? Yo tengo la página 32 en el impreso. 34. 34. Sí, 34. En la 34, Ingrid, ya que sabes dónde está. Ya. Yeah. Adelante. Eh, dos. De la sabiduría. No hay realmente recetas en el momento en que un camino se anquilosa hasta Y Puedes hablar un poquito más fuerte porque no te escucho mucho. Ya. Yeah. De la sabiduría. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, gracias. Ya. No hay realmente recetas en el momento en que un camino se, aniquilo, se anquilosa hasta constituirse en receta, deja de estar vivo, deja de estar allí, se vacía, deja de conducir hacia sentido alguno. A diferencia de las religiones que nos mandan a rumiar respuestas a preguntas que no nos hemos planteado, la Kabbalah pone en nuestras manos una gran caja de herramientas y nos manda a asumir el riesgo de aprender para pensarnos y pensar por nosotros mismos. Hurguemos entonces en el cajón para el modo de algunos ejercicios que hacíamos en la escuela, hallar pares que se corresponden, que resuenan para ser punto de partida y aterrizaje de metáforas que nos dibujan. Hora deleitan o duelen definen o liberan sobre las que podemos ejercer la libertad aprendida para elegir entre vida y no la y no vida, sentido y vacío, enfermedad y salud. Sanar el alma debiera ser el título con más signos de exclamación y alerta que pongamos ante nuestros ojos todo el tiempo. Escribo estas palabras en 2022 mientras llevamos todos un par de años en un proceso en que hallamos por doquier la urgencia de sanar el cuerpo, de prevenir la enfermedad del cuerpo, mientras los espíritus caen heridos en batalla y las cámaras no los ven. La enfermedad del cuerpo se ha convertido, y no de modo inocente, en leitmotiv de nuestras vidas. No cesamos de atender referencias, más o menos científicas, dogmáticas, rebeldes, miedosas al riesgo de la enfermedad del cuerpo. Y bajo el peso de semejante saturación de miedo, autorreferencial, nuestras almas empiezan a enfermar. Por causa de todos los modos en que la realidad se vuelve más y más estrecha. Mientras estamos tan dedicados y cautivos de la información y la alarma relativas a la enfermedad del cuerpo, la respuesta a todas las preguntas está en realidad en la salud de las almas. Para hablar de la salud del alma, vamos a interrogar a la Kabbalah, a las profundidades de la lengua sagrada, acerca del concepto de salud. La palabra salud en hebreo se pronuncia priut y se escribe, no me sé las letras, no las sabría decir. La raíz de la palabra priut son las letras bet, reich, alef, de las que surge la palabra bara. Creo y en sí el verbo libro, que significa crear, este es el verbo con que comienza la creación en Berechit, Génesis, en Con el principio creó para Elohim, a los cielos y a la tierra. Si desde la raíz Vara construimos la palabra Briut, la derivación de, de significado es inmediata. Briut, que traducimos por salud, significa, en sentido estricto, creabilidad. Uno está sano cuando está en estado creable. Cuando uno es creable en los términos que el creador inscribió en la creación toda. Uno es creable cuando es compatible con todo lo que no es yo. Resuena el bien que anima a todo y se vuelve así viable y sustentable. Presencia no hostil y benevolente entre todo lo presente. Vamos que un malvado es claramente insano. Con la impronta semblanza de Elohim hizo al hombre que es formador en el sentido en que Elohim es creador. El hombre tiene capacidad y cometido de dar forma a la realidad que el creador crea de la nada. Ex, ex nihilo. De modo que cuando estoy en estado de Briut, estoy en condiciones de cumplir la misión que me trajo a esta aventura. Necesito que la Briut tenga lugar en las tres macrodimensiones en que existe toda criatura autoconsciente, tal como son llamadas en el Sefer Yetzirah o Libro de la Formación, atribuido a Abraham, el Patriarca. La primera, Olam, se traduce por mundo y representa el espacio tridimensional en que cada cuerpo se ubica entre todos los cuerpos integrados a un cuerpo uno que se nota en movimiento y expansión constante y hace lugar a sus perpendiculares a la que es con natural la perpetuidad del crecimiento el desdoblamiento la multiplicación el cambio olam entonces concede la cualidad de la extensión en el espacio a todo lo que detenta existencia material. En esa dimensión de cuerpo, ocupando espacio en un mundo cuerpo de cuerpos, necesitamos salud. La segunda dimensión lleva el hombre de Shana, que traducimos usualmente por año. Shana es la raíz del verbo lechanot que significa modificar, que alude a la definición misma del tiempo, que es recipiente caudal de los distintos estados de todas las modificaciones que sufre todo lo que existe en el espacio. Chaná representa entonces en el esquema del Sefer, Sefer Yesirá la dimensión del tiempo. La cuestión es de qué pueblo, la cuestión es de qué pueblo en qué ocupó yo mi tiempo. Unas opciones, de que, unas opciones de con qué pro, poblar mi tiempo me llevarán integralmente a un estado de salud, otras me acondicionarán a un estado de enfermedad. En hebreo enfermedad se dice Mahalá, la raíz es jet, jet, lame, de esta palabra alude a varios sentidos complementarios que la explican. De la misma raíz proviene sanar el alma, desde Adán hasta Mashiach en ti. No, equivoco. Desde la misma raíz proviene. La tercera dimensión arquetipa, arquetípica lleva al hombre, lleva el nombre de Nefech, que suele traducirse por alma o espíritu, pero que conviene al contexto semántico de nuestro estudio, su traducción por mente o conciencia en sus acepciones más básicas. Hay una dimensión de la existencia que tiene que ver con mi modo de ser consciente de lo que me pasa. Pongamos que... Por una u otra razón, al otro lado de mi mesa se vuelca la taza de té, que allí yacía muy tranquila. Todo lo que sucedió es que una taza de té se volcó al otro lado de la mesa. ¿Qué voy a hacer o no al respecto? ¿Cómo voy a reaccionar ante el evento? Depende de cómo lo interprete, de qué experimente y sienta yo que sucedió cuya representación es el acto en que la taza de té se volcó, de que haya sucedido para mí en ese momento. En base a eso voy a decidir cómo reaccionar. Ocurrió una calamidad, meramente se cayó una taza de té, no pasó nada, en base a cómo interprete mi experiencia subjetiva del evento, voy a sentir a su respecto lo que sienta y a la postre, en base a lo que siento, decidiré mi reacción. En general, no somos conscientes de esa lección sutil que realizamos por defecto. La interpretación primaria de lo sucedido tiene lugar de modo como si fuera automático. Durante el viaje en que la información que captan los sentidos se traduce hacia dentro de mi sistema cognitivo y para traducirse utiliza mi experiencia, mis creencias, mis referentes de modo inmediato, tan rápido que ni nos damos cuenta. De uso, todo este procedimiento es, un, es muy misterioso para mí, que lo contemplo desde aquí afuera. El procedimiento de cognición e interacción puede también seguir un orden inverso, puede ser consciente y volitivo, y mucho más sano. Puedo proponerme para el rol de interpretar por mí la realidad y tomar decisiones, sustituir a ese entretejido caótico de referentes que no puedo gobernar, por la sustancia mental que me define, allí en la conciencia profunda donde se asientan mis certezas fundamentales que me enseñan a discriminar y entender, no desde ninguna afuera, sino desde quien soy, en esencia, desde lo divino que reside en mí y me anima. Muy bien. Gracias, Ingrid. Y de todo eso, ¿qué te resonó? o alguien quiere comentar, puede levantar manita y empezar a comentar sobre esto. Ofelia, adelante. Híjole, pues yo lo que le tomo decisiones en la más absoluta ignorancia y de forma automática. Entonces en un en un desconocimiento total de de de, de, Hashem, de mí de Para mí eso, ese sería como el, el digo, es muchísima información muy importante que sin duda pues iré comprendiendo, pero lo que me resonó mucho fue desde dónde decido. Desde mi avatar automático. En un desconocimiento absoluto. Gracias Sofé. Por eso estamos en este capítulo dos, que es, bueno, en este punto número dos del preámbulo que se refiere a la sabiduría y justamente hablamos de esto un poquito antes, ¿no? Sobre cómo vamos a, qué decisiones tomar o no tomar respecto a lo que sabemos, comprendemos y hacemos. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de que me inspire? Ay, ve acá hay un punto que de la página 42 que es como, como un parrafito pequeño que, que se liga en una de las, de las partes cuando habla de que contemplar desde, a, desde aquí afuera. En la 42, hay una parte que está muy interesante que dice, estoy afuera todo el, tiempo, todo el tiempo que me identifico plenamente con la experiencia presente. Esto es cuando soy lo que me está sucediendo, cuando me vuelvo hábil en cambio de separar entre mí y mi circunstancia puedo abordar la experiencia no como algo que me constituye sino como un camino que recorro con lo que elijo cómo interactuar paradójicamente es entonces cuando dejo de estar fuera y donde era completamente imponente y estoy conscientemente con toda mi sabiduría y mis herramientas en la carne misma de la circunstancia eso se me hizo como muy interesante creo que no se leyó pero está muy interesante eso como que no se leyó o sea, o sea es como lo más bien eso no se leyó porque se leyó todo pero ese como chiquitito son como las letritas chiquititas no recuerdo que se haya leído pero a lo mejor ah, okay, no, los, okay. no los... se me uh -huh. hizo como interesante uh -huh. lo que dice pie de página no pie de página se me hizo bastante interesante lo que dice ahí Gracias Nayeli, Con respecto a la, ajá, a la forma en la que se decide, sí. ¿Y qué eso cómo tú lo explicas? Pues más bien creo que es como de que ya no estés como parloteando ni papaloteando, ¿no? Sino cuando realmente estás en lo que realmente eres, como decía aquí, desde lo, tu divinidad. O sea, que ya no estás pensando en tontería y media y que a veces tu avatar y tu mente, te juegan papeles chuecos, porque aunque estés en este camino, pues sí de repente te van las cabras y, y estás pensando tontamente, ¿no? Pero cuando estás más en tu ser, más en lo que eres, pues ya como que tienes más habilidad para poder discernir o para poder entender el porqué de las cosas, ¿no? Ni siquiera entenderlas, solamente darte cuenta de ser consciente y... Y seguirle, en algunas te caerán los 20, en otras tal vez te caerán después, pero ya no en la frustración ni en el, como decían hace rato, ¿por qué a mí, no? Bueno, es como yo así lo veo. Gracias, Naye, gracias. Ingrid, que tú leíste esto, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo? Eh, sí, bueno, estaba en, en lo mismo que comentaban las la chicas con respecto a. Si sí, no te a... escucho. Ahora me escuchas? Sí, gracias. Eh, sí, estaba pensando lo mismo que comentaba Ofelia, que eh, muy en forma automática eh, se hace la, la interpretación, digamos, de lo que de la experiencia que vivo eh, y, y la mirada que tiene que ver me recordaba con la palabra eh, que, que empecé un poco a, que antes no la tenía en mi era percepción de cómo percibo yo las cosas. Eh, y eso es lo que eh, lleva a, a cómo yo actúe finalmente. Y, y otra cosa que veía que me llamaba mucho la atención también era con respecto a, a que la salud, eh, cuando hablaba, eh, tiene sentido estricto de creabilidad, de crear, de un estado creable. Me, me, me gustó, me llamó la atención porque, claro, Efectivamente, si uno se pone a pensar, cuando uno está bien, es como que en forma natural o espontánea, viene esto de crear, de hacer. Eh, todo lo contrario a uh, cuando está el cuerpo enfermo, que no, no hace nada, no es capaz de hacer nada. Eh, eso, en general, hay, hay harto, la verdad, y, <ríe> es, es harto este capítulo. Sí, hay un montón. El tema, el, el aspecto de la creabilidad, vamos a aclarar un poquito sobre el tema de la creabilidad. La creabilidad no es que nosotros creemos algo, nosotros somos creables. O sea, te, el único que crea es el creador. Tenemos el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Eso vamos a hablar luego. Eh, los cuatro mundos y en el mundo de la acción estamos aquí en la tierra encarnados ¿no? entonces estamos aquí en el mundo de hacía, el mundo de la acción nosotros estamos accionando por eso toda nuestra vida ocurre en un verbo, el verbo es acción, incluso cuando te dicen que estás haciendo, nada estás haciendo nada estás haciendo algo entonces eh, cuando habla de creabilidad significa que tú eres Creable, o sea, tienes una capacidad para ser, eh, para que el eterno, digamos, in, voy a decir, influya, bueno, no sé la palabra, pero como que ponga en ti esa capacidad de esa luminosidad, de esa fuerza, esa energía, como lo quieran decir, para poder ser creable en salud. Cuando nosotros no estamos conectados con esta divinidad, entonces es cuando somos increables y entonces nos ponemos opacos y no podemos recibir esta, esta, digamos, esta impronta, esta energía, esta fuerza vital y como lo dice clarito los salmos, dice el salmo, no me acuerdo cuál, ¿verdad? Pero algo así como me gusta mucho un salmo que dice bendice alma mía al eterno y no, olvides ninguno de tus beneficios. Es cuando el alma se está pegando a Shem, entonces a mira el alma, le irradia energía vital y esa vitalidad la irradia al cuerpo. Entonces eres creable. Y en este capítulo hablamos, bueno, Rab Daniel habló sobre varios temas interesantísimos. Habló del espacio, habló del tiempo, habló de la conciencia, ¿no? Como el... Número uno, el número, el apartado número uno habla sobre cómo se crea el espacio, creo que tendremos que hacer como cinco horas de cómo se crea el espacio, después la, el asunto el tema del, del tiempo y me gustó mucho algo que decía cómo poblas tu tiempo, ¿no? ¿Cómo poblas tu tiempo? No, cre, instrumento no, eh, creabilidad desde crear, creabilidad desde crear. A ver, o sea. Irma, adelante, ¿puedes abrir tu micro? Bienvenida, Irma, al taller. Abre el micro ahí donde está el microfonito, le picas para que se quite lo rojo y ya puedas hablar. Bueno, no, no bueno, está poniendo... Perdón, que me, me, me sí, llama eso de, de instrumento, se refiere a que creabilidad es como ser esa tierra fértil en la cual Hashem va a hacer sus obras, ¿no? Dejarte moldear, pues... Ajá, como que seas un... Sea, sí, eres creable, es lo que dice Daniel, Daniel aquí. Puede ser creable en términos de que cuando el creador escribe en ti... Algo, ¿no? Bien. Bueno, entonces estamos hablando también de, de... Me gustó esa frase en mí donde dice Ram Daniel que... ¿De qué plas tu tiempo, no? Y fíjate, una pregunta de, de Claudia dice... Pero nosotros somos creadores de nuestra realidad. Si es que estamos hechos a imágenes de semejanza, ¿no? Bueno, hay que ir más profundo, querida Clau. Porque sí, pero no. O sea, sí estamos hechos a imagen de semejanza, pero ¿qué tanto te asemejas al Creador? O sea, a veces está fácil decir, yo creo en, yo creo en Dios, ¿no? Normalmente decimos, yo creo en Dios. Así, ajá, ¿y qué? ¿Y, y luego, ¿qué más? O sea, no nada más es que yo creo en Dios y entonces por lo tanto. No. No basta con creer, hay que conocer. Y vuelvo a decir: el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y hay una hay muchas partes de la Torah, muchas, muchas, muchas, donde dice: Y a los que conocen mi nombre, yo les daré esto y esto y esto. Y a los que conocen mi nombre, ta, ta, ta, ta. ta. Y no se trata de un nombre como, como un nombre propio, ¿no? Que luego hay una distorsión en todo eso sino el que conoce los atributos, las características y las representaciones de Hashem en cada una de las, de las funciones y acciones que Él hace en este mundo, y en todos los mundos, entonces no es tan simple como para decir, eh, yo creo mi realidad porque soy igual a Hashem, sí y no, sí y no. Hay que ir más adentro de eso, mucho más. Irma, no sé si puedes abrir tu micro. Cuando lo puedes abrir, pero, lo abres ya. ¿eh? eh ¡Ay, de! Adelante, Clau. Hola, escúchame, pero yo siento que nosotros somos, bueno, hace rato que lo vengo repitiendo y haciendo en pequeñas cosas, que somos como creadores de nuestra realidad. Cuando pienso, siento, digo y hago, como en coherencia, hay cosas que me salen. Pequeñitas, pero a eso me refería, no al decir yo creo en Dios, o sea, yo me siento como que, que estamos hechos bastante. Ah, claro ah, bueno, sí. El, hablando de creadores de nuestra realidad en el sentido de cómo vas viviendo tus experiencias y es que fíjate, yo tengo una frase que a mí que me encanta decirme a mí misma y es que eres lo que vives y vives lo que eres. A veces tenemos un concepto de nosotros muy místico, metafísico, divino, religioso, espiritual, bla, bla, bla, bla. Pero nada más es un concepto, porque realmente no eres eso. Entonces, creas tu realidad, en realidad sí si creamos, si creamos nuestra experiencia, creas tu realidad en base a quién eres, de verdad, verdad. O sea, eso quién eres se expresa. Eso quién eres se expresa. Y no, y no se expresa conscientemente, o sea, no haces un plan de decir tal cosa, ¿no? Sino va fluyendo, es como un pececito, ¿no? Eres lo que eres, eres quien eres. Y ese quien eres es lo que vas a vivir, es como un mango, un mango es mango. Un mango es mango aunque quiera ser pera, o una pera es pera aunque quiera ser mango. Y entonces nosotros, más que nada, lo que, lo que podemos hacer es observar, eso, eso también me encanta. Observar la realidad, observar la experiencia, observar qué pasa en mi vida, qué estoy no logrando así como metas, que esas cosas, aunque sí, pero más que nada, qué, qué está ocurriendo en mi vida, qué está aconteciendo, qué tipo de conflictos tengo o de plano no tengo ni un conflicto y, y estoy resuelta en las básicas, ¿no? Que son salud, dinero y amor, ¿no? Estoy resuelta ahí, me siento cómoda o me falta, no como sustitución del faltante, que tengo es un vacío, que ahí no hay shalom. Es que todo es así como un mix, super power, de ir descubriendo sobre todo quién eres. Y, el, y algo básico y maravilloso es, eso, ¿quién eres? Y por favor, por favor, por favor, no ponernos máscaras. Porque eso es lo más agotador, porque luego te tienes que quitar la máscara, la mascarita de sagrada, la mascarita de quién sabe qué, ¿no? La mascarita del dogma, de la, de la religión, del quién sabe qué tanta cosa. Quitarte luego la mascarita sagrada es tremendo. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Se expresa todos los días en tu entorno. ¿Quién eres? Se expresa todos los días en en el alcance de tu abundancia, en el alcance de la prosperidad que logras, en el alcance de tu salud, en el alcance de tus vínculos, ¿no? O sea, ¿quién eres? Y, y, y ese quién eres no es sea, algo que vas a lograr mañana. Eso quién eres es algo que es ahorita, en este minutitito, en estas 18.32 horas México. Ahí estamos, ahora, ese quién soy ahora, estoy en un espacio y estoy en un tiempo que me estoy moviendo y estoy poblando mi tiempo con taller, con la Torah, con el libro este, con lo con el otro y así. Poblando mi tiempo para qué? Para que mi conciencia, esa es la tercera parte, el aspecto de la conciencia de quién soy, pueda abrirse un poquito más para acceder a eso divino en que soy. Y todo empieza, todo empieza siempre en referencia externa, siempre aprendemos a partir de afuera. Pero hacia afuera hay que irlo viendo más adentro. El rap Daniel, rap Daniel lo puso más o menos así. Una idea sobre eso que les he dicho muchas veces en otros talleres y cursos, que en realidad se trata de ir a ti, de, de ver quién eres tú ya en serio. O sea, imagínate que estás en una habitación de 4x4, ¿no? O 5x5, lo que quieras, o un penthouse, lo que quieras. Y, y esta persona quien eres, lo que piensas, lo que sientes, lo que los anhelos que tienes, eso, eso, esa persona, esa conciencia, ese ser, es quien realmente eres. Y si tú misma te das cuenta y puedes ver un juicio como, como otro tú, ¿no? A veces que no les ha pasado nada más a mí, que me regaño sola. Um, te puedes dar cuenta de, ay, pero qué grave tal situación, ¿no? Que no, eso por ahí no va. Es porque estás activándote esta parte de la divinidad, obviamente a base de sabiduría, que estamos viendo el punto de la sabiduría, de la Torah, obviamente, como pautas, puntos, o luz, eh, para tu propia expresión divina. No sé si logra explicarme, Claudia. Entonces, ¿no vamos sí. a hacer creadores mañana, somos creadores ya. Y sí. tampoco se trata de que entonces todo lo que dicen mis 53 años anteriores es un desastre. No, todo siempre es para bien. Porque también me ha tocado ver personas que empiezan a decir, no, pero es que ya es muy tarde, ya tengo 50, no, o 60, 80, lo que sea. No, no, no, no, no, no, de tarde o temprano. Solo es, solo es y todo es para bien. Todo es parte de tu proceso evolutivo como alma. Y entonces llegas a un punto en lo que por cuestiones de tu creabilidad llegaste a taller Sanar el Alma. ¿Para qué? Para aprender a observarte más. Ese es el punto. Abre tu micro, Clau? Eso es lo que yo muchas veces me pongo en el observador. ¿Viste un, un tablero, un partido de ajedrez? va vale, Creo que ya lo hablamos, o lo hablaste vos, o no sé. ¿Me escuchás? Pues estoy en sí, sí, el campo sí. más o menos. A ver, con tu eh, arriba mejor. Ay, bueno, que en un partido de ajedrez puede ser la ficha que te comen, puede ser el jugador que juega el partido, pero no te comen, pero lo mejor es ser el espectador como de la partida. Entonces, el observador de esto, esto es un juego. Yo a todos, bueno, lo que pasa es que lo siento que esto es un juego acá, y estamos jugando y no soy ficha, me pongo... La mayor, la cantidad de veces que puedo en observador. Bueno, a veces no, me voy a ficha no y me comen <risa> o algo así. Y todos para bien, tanto el que se comen como el que come, todos para bien. Es parte del juego y es parte del proceso. Por eso este asunto de la dualidad. Hablaba, no sé con quién, hace unos días y hablaba sobre esto del aspecto de la dualidad. No, cómo. ¿Cómo a veces nos polarizamos un montón en de si es bueno, si es malo, en, en el aspecto de la gente, si me comen, no me comen? Tenemos que llegar al punto neutro. Tenemos que ir más como en el punto de la neutralidad, de, a ver, estoy observando esto sin juicio, o con juicio, pero un juicio de discernimiento. Cuando digo sin juicio, me refiero a no calificar. Ni, ni no hacer de manera despectiva, ¿no? Porque somos especialistas en decir, no, esto se hizo, eso que hizo es terrible, ¿cómo se atreve? Ay, cálmate tú, si ni sabes ni por qué lo hizo, ni, ni cuáles son las circunstancias, o sea, espérate, cálmate, cálmate. Nos ponemos muy juiciosos, ¿no? En ese sentido hablo. Pero sí a, debe haber un discernimiento, un discernimiento respecto a muevo la ficha para acá o para acá, ¿cómo voy a iluminar más, ¿no? Ese es el tema. Pero eso sí tiene que ver con los observadores habilitados. O sea, aprender a ver, al fin de cuentas, todo se trata de ver. Todo se trata de ver. ¿Alguien más quiere comentar? Y, y quiero decir que no se trata de que el taller de, de lectura de sanar el alma sea chino básico, ¿eh? sino que podamos ir con que expandiendo y decir, ay. Todo esto de qué va, ¿no? Bueno, repasa, la, repasa el video, toma tus notas, eh, nos podemos escribir en Telegram, también en el chat, de decir, a ver, eso que dijiste es una cosa súper enredada. Ahora, todo lo que les digo, voy a aclarar, es desde mi ser, mi perspectiva, mi observador, hasta donde me alcanza. Seguramente querrá Daniel viene y explica otras cosas súper guau, wow, y yo me quedo así como, eso no lo había visto, seguramente. Porque cada uno es desde donde nos alcanza la percepción, hasta donde nos alcanza la divinidad, ¿no? Y cada día, cada día, pues vamos haciendo, siendo más um, creables para que nos, digamos, nos pongan más luz, por decirlo de alguna manera. ¿Y para qué? Para ver. Para ver. Así que, ¿alguien más quiere comentar? Bueno, como ya tenemos aquí hora y media, no quiero grabar, no, no quiero hacer muy largo esto. Y creo que por eso les dije que nos vamos a tardar un montón en hacer el, el taller de sanar el alma, porque no se trata de leer el libro, todo el libro en dos semanas y ya acabamos, bye. Sino que podamos ir realmente observando esto. Entonces hay que observar en esta semana varios puntos. Ah, el tema del discernimiento, el tema de la justicia, el tema de la creabilidad, el tema del espacio y el tiempo. No vamos a hablar del espacio y el tiempo ahora porque es un tema que a mí me encanta y voy a tardar cinco horas hablando de eso, pero en resumen es ¿Quién estás siendo cuando haces? Ahí. Y eso que estás siendo cuando haces es ¿Quién eres? Así tan simple. Acabó el taller. Aide, Eli, fíjate que hubo un, un, unos párrafos que cuando estábamos en ese punto, me voy a regresar poquito hablando del tema de la libertad, me, me, sí. me atrapó mucho. Que dice: La libertad no solo no es incompatible con la omnipresencia y la omnisciencia que, atribu que atribuimos a Dios, uno sino que es a su respecto una forma que viste y se alimenta de la sustancia y crece en función de la presencia. Que eso sería como estar habilitando esos observadores, ¿no? Por... Mira, la libertad crece en función de la presencia, tarán esa piel. Aquí están los caminos de la libertad. Charán, ah, charán, sí. charán. Las etapas. Ya lo leíste, ¿no, Eli? Eh... O por lo menos lo tienes. Eh, pasé mis ojos por las letras. <risa> pasé mis ojos por las letras. Ya sé. Pasé sí, mis es. ojos por las letras. Bien dicho. Eso. Aquí habla rap Daniel en este libro, Caminos de Shalom, que se refiere. A todo este asunto se trata de la libertad. Todo este asunto. Y fíjate que le decía a Rab que en realidad tenemos que tener, sanar el alma primero así como hipercomprendido para poder entrar en esa vía. O sea, es así como, este va primero. Que este. Qué bueno que ya tengo Elizabeth. ¿eh? <ríe> sí, porque en este, fíjate que, ¿cuál es el, cuál es el, el super guau de la libertad? 616, que bueno, Rap Daniel después hay 617, 18, 19, 20, que ese libro le falta. No vamos a hablar de eso ahora. Pero 616 llega a Hamakom y Maleje Heson el Eterno suplirá tu escasez o tu carencia. Y cuando, y cuando leí esa bien, me quedé wow, impresionada, como habla también el tema del espacio. El Macón es un lugar, entre comillas, espacio donde el Eterno es y está, como si fuera. Pero en realidad, te digo la verdad, todos estamos contenidos en ese espacio divino. El gran problema que no nos damos cuenta no estamos siendo, teniendo estos observadores, como dice Claudia, no tenemos los observadores habilitados para percibir la divinidad en la que habitamos. Y es como un pececito, yo voy a hacer una metáfora, que a mí me encanta, cuando estudié sobre esto. Um, que me quedé días y días pensando, como tengo el mar aquí enfrente, ¿verdad? Las dos cuadras. Imagínate el océano y los pececitos, ¿no? No sé si el pececito, y yo como pececito, nadando ahí en el océano, con mis escamitas y tiritití tiri, soy consciente, soy consciente, hablando de la conciencia, que habló también en el punto de la sabiduría, soy consciente que el mar existe, y que el mar es, y que el mar me contiene, y que el mar me sostiene, y que el mar me alimenta, porque el pececito agarra su alimento también ahí del mar, y entonces el pececito no está pensando todo el día diciendo, ¿cómo voy a conseguir? Voy a pedir por Amazon este, las algas, no sé qué, ¿no? O otro pececito que se coma más chiquito, no sé, ¿qué come los pececitos. Pero no está con esa angustia. ¿Por qué? Porque jamás come y maleje soja. El eterno suple su carencia. Pero, pero, pero, pero. Ahí viene la clave secreta, tremenda y grave canal esto todo lo que nos va a traer es Shalom completitud plenitud y aprendí del rap Daniel algo que les voy a decir ahora que ya les he dicho a, a otras chicas en otros grupos una vez el rap me explicó que la que la escasez me gustó mucho su ejemplo que la escasez es un depredador y esa y ese depredador viene y se aloja en los huecos que tenga tu alma esos huecos son vacíos y esos vacíos entre más profundo pues más desgarrador es la ese, este depredador de la escasez entre más profundo o a sea, tener más vacío a tener más sensación de faltante más sensación de escasez y esos huecos pueden ser de ya sabemos las primeras las tres cosas básicas de la humanidad la salud el dinero o el amor no entonces Um, cuando tú vas haciendo conciencia de ti, vas haciendo conciencia de ti, vas iluminando esos vacíos, eso ya es mi cosecha, vas iluminando esos vacíos y esos vacíos se van densificando con luz, se van haciendo abracadabra, materializando, entonces este depredador de la escasez ya no puede agarrarse de ahí y entonces puedes entrar en shalom, en paz, en completitud porque lo que sí me dijo el rap una vez y eso se me hizo así super wow me hizo así una explosión fue la el shalom la plenitud la completitud el shalom huye de la escasez o sea no pueden estar ahí juntos together ¿no? en inglés no pueden estar ahí la el shalom huye de la de la escasez entonces quién es shalom o tienes escasez, no puedes tener las dos. Y es tremendo, ¿eh? Es tremendo, porque entonces, no se trata ahora de que haya ah, todos escasez en tu vida, sino hay que ir viendo qué huecos, en qué huecos hay escasez, qué cosas así tremendas de escasez tienes en, en tu alma, estamos hablando de sanar el alma, ¿en qué hay escasez? ¿Es una escasez imaginaria o una escasez real, ¿no? Porque a veces también estamos medio crisis y estamos inventando escaseces que ni hay, que ni son reales. Ah, eh, por ejemplo, puedo decir, tengo escasez de un Ferrari. Ajá, puede que sí tienes escasez de un Ferrari si vas a ser este corredor de, de la Fórmula 1 o lo que sea y lo vas a ocupar. Pero si lo quieres para la vanidad y andar ahí presumiendo que tienes tu Ferrari rojo, pues a lo mejor ni es escasez, ¿no? Entonces, bueno, hay que, eh, eso, eso también aplica el discernimiento. Entonces, la escasez y el shalom no pueden estar juntos. Adelante. Eh, no sé, pero a mí eso me hizo así como fumar. Claro, eh, sí. Adelante. Eh, una pregunta, esos huecos que vos decís que tenemos y que ahí se aloja la escasez, ¿en qué cuerpo están? O sea, en el... ¿dónde estarían? Eh, los huecos pues es que puede ser si es el si puede ser el cuerpo el cuerpo físico pues dependiendo dependiendo si tienes alguna cosa física que te esté doliendo no allá violo, quizá no. pero si no pues el cuerpo emocional el cuerpo mental hay que porque, hay que descubrirlo cuenta? hay que descubrirlo o sea te... va hay que o sea, tenemos... o sea es como así como decir en la en la ahí en un momento de concentración de ti misma piensas, saber ¿qué cosas sientes que te falta? O sea, como esa cosa del faltante, ¿no? ¿Qué me falta? Y de pronto vas a ver que vas a, vas a estar en un momento en que vas a decir, en serio, la verdad no me falta nada, me estoy haciendo la loca como que me falta, pero en realidad estoy en plenitud y en shalom. Lo que pasa es que también el ego, hay una, una cosa que viene a decirte, no, sí, sí, te falta yo. allá ah, en serio, espérate, concéntrate bien, porque... Realmente tienes esta, esta completitud, tranquilidad de, hablando de otros temas, ¿no? Eh, cubierto la supervivencia, cubierta el tema de los vínculos, cubierta la parte mental, tu, tu cerebro te funciona bien y tienes, digamos, la cobertura de, de las partes espiritual divinas, ¿no? Así que, en realidad, eh, si, si te falta o no te falta o lo que te falta es discernimiento, ¿no? ¿Me explico? Bueno. bueno hacer... o, o, o, me, o me hago lecturas con vos y ya me decís ¿O me falta. También. O pasas a terapia, ya sabes. Bueno, este taller es un taller de sanar el alma. Tenemos como base nuestro libro de Rap Daniel que nos hizo favor de escribir. Y creo que por lo menos yo me llevo tarea para... Este, este tiempo que vamos a estar hasta la próxima reunión eh, con los temas de espacio tiempo conciencia eso va a ser mi tarea en qué, en qué cosa el tema de la conciencia qué hago con mi tiempo me compro varios relojes qué hago con el espacio dónde me muevo no el espacio donde te mueves es importante no puedes andar en, en todos lados, digamos, eh, metiéndote en lugares donde no hay sacralidad y cosas así. Así que bueno, chicas, ¿alguien más quiere comentar? O ya nos despedimos. De la mucha tarea. Gracias, Aide. Ofe, ¿cómo te sientes, Ofe? Pues muy, muy, digo, dentro de toda mi ignorancia... Eh... Hashem tiene la misericordia de regalarme cosas que me, que me dan, me empiezan, o sea, yo siempre reconfirmo que este es, que, que, pues que esto es lo que yo quiero aprender, porque quiero ver la Torah para empezar por el punto número uno, conocerla, porque sí me doy cuenta, yo insisto, de mi propia ignorancia, pero me hace todo el sentido lo que escucho. Y te lo agradezco porque nunca me había hecho tanto sentido. Había, yo también anduve en iglesias y acá y allá y más lejos y siempre estuve perdida. Entonces, este, por lo menos sí me siento ya en el, en, el, en el camino. Por lo menos la senda es inmensa, pero si ya estoy en el camino, eso para mí ya es infinitamente misericordioso. Muchas gracias. Gracias, Sofía Y lo mejor del todo es que estamos acompañados. Estamos sí. aquí como... Estamos acompañadas y eso es genial, la verdad. Y sí, sí. les dije que este taller y todos los grupos que, que gestionamos, no es religión, no es dogma, ni es juicio de que, ay, qué mal, o okay, que no sabe nada, no, no, no, no, no, nada de eso. Al revés, hay que ser candelas que encienden otras candelas. Realmente cuando, en todos nuestros procesos... No, ojalá nos hicieran un examen de conocimiento, saber qué tanto sabes en cuanto, a las, en cuanto a las letras, ¿no? Pero no es así. En realidad es cuánto eres y quién eres es lo que, lo que pasa eh, en realidad, ¿no? Sí. Así que, Baruch Hashem, gracias Ofe, gracias a todas las chicas que están por aquí, Ingrid, Claudia, Sarita, Maga, Paula. Montenegro eh, Joyce Joyce habla Joyce y Ofelia María Genila Jen, Eli Marta Paula Irma Ingrid adelante Ingrid eh, estaba escucho me, me siento tan identificada con Ofelia eh, siento que ella puede decir eh, me emociona un poco porque me cuesta, a veces, me, no a veces casi siempre me cuesta mucho expresar lo que estoy sintiendo, pero siento que Ofelia es como mi intérprete. Eh, me siento muy identificada con ella, impresionante. Siento. Ofelia quería, siento lo mismo que tú. Eh, y mientras leo también acá, mientras observo, eh, digo, wow, ¿cómo, ¿cómo hago con todo esto? Pero eh, pensaba que una cosa que me alegra mucho es que mi alma busque la divinidad. Y creo que eso ya es, es demasiado grande. Que la anhele y me llena de, de gratitud. Eh, aunque hay cosas que me marcaba y subrayaba aquí, eh, y que mi alma siento que se conecta con eso, me, me cuesta explicarlo, me cuesta cuando la idea me pregunta qué observa, no sé cómo decirlo, pero en mi fondo, en mi corazón, o mi alma, lo, lo entiende. Eh, y estoy tan contenta de, de estar en este camino. Y como dice Ivé, no estoy sola, no estamos solas. Y sin juicios, qué alegría más grande poder expresarse tal cual uno es. Eso. Te amo, Feli. Gracias por llegar. Ofe, sí, yo también resonó mucho con Ofe. Desde que la vi la, la, vi la primera vez, le la, la, la escribí, luego, luego así, ni tarda ni perezoso, dije, a ver, Ofe es para acá. Sí, aquí soy muchas, gracias, gracias, gracias. Y este, y bueno, sobre todo, hola. no nos van a hacer examen de conocimientos, nada de eso, ¿eh? O sea, no, no, no vamos a ir en las opciones, ¿no? Sino que cada punto que va, nos va haciendo con eh, sentido que nos va resonando, que nos va iluminando e irlo practicando. Ese es el tema, ¿no? Así que bueno, chicas, les mando besitos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, luego lo vamos a poner en, en nuestro canal de, en nuestro grupo de Telegram, esta grabación, para que lo veamos nosotras y para que lo vean los demás. Así que bueno. Sarita, ¿quiere hablar? Adelante, Sarita. Pues bueno, agradecida, agradecida. Eh, primeramente con Hashem porque eh, te, tenemos este, la parte que es muy importante, que es AIDE, que es, que es una herramienta bien, bien grande para nosotros porque nos trae muchísima, muchísima información. Gracias al RAP y gracias a Shen porque le da la virtud, la, la inteligencia, todas estas cuestiones para que nos pueda seguir dando de, de, esa, de esa importancia que es tener ese conocimiento que Hashem derrama sobre de ellos. Les agradezco a cada una de ustedes porque aprendo en cada momento de cada una de ustedes y muchas gracias porque... Porque sé que todo, lo que todo lo que aprendemos aquí, lo que escuchamos, siempre, siempre que se queda en lo más profundo de nuestras almas. Y sí es importante saber que podemos rectificar día con día, cada vez que Hashem devuelve el alma a nuestro cuerpo, es muy importante reflexionar y, y, y tener conciencia de todo. Sí podemos tener esa libertad que Hashem quiere para nosotros, claro que sí podemos, si sí, sí tratamos y sí hacemos Sabemos, que, sabemos que, es, que a veces pues, nos, nos doblega esa parte de, de, de, de no hacer las cosas bien, pero, pero que si nos, nos llenamos de fuerza, de voluntad, de, de, de saber que sí lo podemos hacer, sí, sí, sí, lo, sí lo vamos a lograr. A lo mejor no vamos a ser Moshe, ¿verdad? Pero, pero sí vamos a tratar de, de lograr que Hashem eh, cada vez que, que nuestra alma descienda a él y le diga que nosotros hacemos algo en su contra, él le diga regresa porque sabemos, yo sé que ahí hay algo que, que hay en Sara, en cada una de ustedes. Gracias, muchas gracias, les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, Aide. Gracias, Sarita, gracias. Bueno, Fíjate que platicaba con Sarita de eso, eh, sobre el tema de cómo de verdad en nuestra imperfección, no y en nuestra ignorancia, y que estamos todavía verdes, el Eterno lo que ve, nos ve con misericordia y sobre todo ve que en potencia es como decir, bueno, puede que a esta le, le caiga el 20 luego sobre este tema, ¿no? Entonces, pues eso es lo mejor. hallar gracia, adelante los ojos de ayer y de entre nosotras también. Claudia, adelante. Último comentario o no? Ya no? No, te lo, no, no, te lo escribí. Se me quedó la mano así, no la puedo sacar. Ah, ok, ok. Decía, no, claro, que... Yo que somos esto. resonamos porque tenemos la misma frecuencia <risas> sencillo vibrando, claro. así es esto frecuencia vibración de resonancia decía Nikola Tesla, así que bien muchas gracias chicas y bueno uh, vamos a hacer, vamos a cerrar esta, esta reunión este taller de sanar el alma con nuestra plegaria de Nishmat Kolhai, si alguien la tiene para decirla en español con mucho gusto dígame para que la haga y si yo no, la pues tengo. la tendré que hacer yo. yo Ingrid. Ah, es, ah, ya parece. Ingrid, que alguien me parece? Sí, la, voy, la vengo a buscar. Bueno, Ingrid dijo primero. Para la próxima <risa> le toca a la, a la chica que... Así que bueno. Bueno, este... Como sabemos, cada vez que hacemos un estudio de Torah, un estudio de cosas sagradas, estamos haciendo méritos. Entonces, pues nada, el eterno sume para nuestros méritos este tiempo que de que poblamos es tiempo de de sanar el alma decía el libro no de que pueblas o poblas tu tiempo pues lo estamos poblando de información sagrada que nos sirve para sanar el alma y que eso nos suma a los méritos así que el eterno nos conceda las peticiones de nuestro corazón para bien en especial a las chicas que estuvieran en el vivo y también a los chicos y chicas que lo van a escuchar en diferido. Y recuerden que pueden adquirir, <coughs> perdón, su libro de Sanar el alma de Daniel Hinerman en la plataforma de Gumroad o también en Amazon. Y si se te complica mucho la existencia, me contactas y yo te digo como, ok. Aquí um, tenemos nuestro libro Sanar el alma. Y vamos a cerrar con la plegaria. De Kolhay que habla también sobre el alma. Adelante, Ingrid. El alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre, Adonai, nuestro Elohim, y el Espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación. Rey nuestro siempre, desde el principio hasta el fin, tú eres todopoderoso, y salvo tú no tenemos rey de Redentor y Salvador que libera y rescata y sustenta y sapiada de en todo momento de opresión y angustia. No tenemos más rey que tú, el de los primeros y de los últimos, el ojá de todas las criaturas, amo de todos los nacidos, el alabado en multitud de alabanzas, el que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia. Y Adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despabila a los soñolientos y hace hablar a los mudos, y libera a los presos, y brinda apoyo a los caídos y yergue a los encorvados. Solamente a ti nosotros agradecemos. Si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar, y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas, y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo, y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas, y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento, y nuestros pies fueran livianos como los de los siervos, no nos bastaríamos para agradecerte, Adonai, nuestro Elohim, y Elohim de nuestros padres, y bendecir tu nombre por una de los miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas ocasiones que hiciste con nuestros padres y con nosotros. De Mistraín, nos redimiste, Adonai nuestro Elohim, y de la casa de esclavos nos liberaste, en el hambre nos alimentaste, y en la saciedad nos aprovisionaste, nos liberaste de la espada, y nos rescataste de la peste, y de enfermedades malas y ciertas nos sustrajiste. Hasta ahora no has auxiliado tu misericordia, y no nos has abandonado, no nos ha abandonado tu piedad, y no nos apartes de ti, Adonai nuestro Elohim, hasta la eternidad. Por ello, todos los miembros que distribuiste en nosotros y el espíritu y el alma que insuflaste en nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca, unos como otros, todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y embellecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro rey. Pues toda boca te agradecerá y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti. Y todo erguido te rever, reverencia, reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los, riñon, y los riñones te cantarán a tu nombre. Como está escrito, todos mis huesos dirán a Donai, ¿quién como tú que liberaste al pobre de quien es más fuerte que él? Y al pobre y al menesteroso de quien le roba, ¿quién se comparará a ti y quién se asemejará a ti y quién se parecerá a ti? el poder grande y poderoso y terrible, poder supremo, dueño de los cielos y la tierra, te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad, como está escrito, a David bendiga mi alma a Adonai y todas mis entrañas al nombre de su sacralidad, el todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza, el grande en el honor de tu nombre, el poderoso para la eternidad, y el terrible en tus acciones tremendas, el rey que está sentado sobre trono elevado y supremo, el que vive por siempre, elevado y sagrado su nombre, y está escrito, regocijao los justos en Adonai, a los rectos corresponde la gloria, en boca de los rectos serás ensalzado, y en labio de justos serás bendecido, y en lengua de piadoso se te consagrará, y en el seno de los sagrados serás alabado, y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo, la casa de Israel, con júbilo se ensalzará tu nombre nuestro rey, en cada generación y generación, pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti, Adonai, nuestro Elohim, y Elohim de nuestros padres, agradecer y alabar, y ensalzar, embellecer, enaltecer y honrar, bendecir, elevar y loar, aun por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David, Benichai, tu siervo, tu Mashiach, sea alabado tu nombre por siempre nuestro rey, el, el Todopoderoso, el Rey grande y sagrado En los cielos y en la tierra Porque a ti te corresponde Adonai, nuestro Elohim Y Elohim de nuestros padres Canto y loa, salmo y alabanza Fuerza y gobierno, eternidad, grandeza y rigor Gloria y esplendor, sacralidad y reino Bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo Bendito tú Adonai, Señor Rey grande en las loas Señor de los agradecimientos, amo de las maravillas que elige los, can los cantos de alabanza, Rey Señor que da vida a los mundos. Amén, amén. Amén, amén. Te damos gracias, Eterno, Todopoderoso, Creador mm -hmm. del cielo y de la tierra, todo lo que en ella hay. Te damos gracias por que tú eres el Creador, que podamos nosotras y nosotros ser creables delante de ti y que conceda las peticiones de del corazón para bien de todas las chicas y los chicos que están en el taller de lectura sanar el alma, que sean agradables las palabras de nuestras bocas y las intenciones de nuestro corazón delante de ti, oh eterno, nuestra roca, nuestro redentor y nuestro protector, y el que hace shalom, completitud plenitud, en sus alturas, haga shalom para nosotros, los del taller de lectura sanar el alma y para todo su pueblo Israel y abrimos micrófonos y decimos amén amén amén para Lucashen para Lucashen amén Lucashen amén